¡Ah, sí! No hay nada como disfrutar del camping. Relax, tranquilidad... Es lo que me merezco después de una dura semana de trabajo. Es mi momento especial. Nada puede estropearme esto. El silencio. La montaña. Los pájaros. La suave brisa. Um, ¿Meta? ¿Y esos salvajes? ¡Oh, Dios! ¡No! Claro, Camping Run.